Hola y bienvenidos a mi canal, soy Artbe y hoy voy a enseñaros cómo hago estos arbolitos. Espero que os guste el vídeo y si os gusta, pues ya sabéis, suscribiros y si queréis darle un dedito arriba, un like y seguirme en mi, en mi canal, muchas gracias por verme. Y aquí los utensilios, mecha, un pincho para sujetarla. Un molde que es una copa de champán cortada y con un agujerito. Y para sujetarla otra copa de champán. Cortadores, cuchillo, tijera, plastilina, un, una lámina de, un trocito de lámina amarilla de cera y gel de purpurina. Para empezar vamos a hacer una base para nuestro arbolito. Será en color verde. Vamos a utilizar la plastilina, la calentamos un poquito con las manos y ahora vamos a coger la mecha, la enhebramos en una aguja de calcetar si tenéis o una grande como la que tengo yo y si no pues con cuidadito la pasáis por el, por el molde, por el agujerito del molde que, que podéis haber hecho. Ya sabéis es una copa de champán que le he cerrado el pie y le he hecho un agujerito para pasar la mecha. Dejamos un trocito largo de, de mecha, como unos 10 centímetros más o menos, y le ponemos la plastilina. La sujetamos bien para que no se nos escape por aquí la, la cera. Y ahora la metemos dentro de la otra copa de champán. Con el pincho sujetamos la, la mecha por la parte superior. Y la centramos Y ahora le echamos Pues cera que tenemos ya preparada En color verde Calentáis un poquito de, de cera O parafina Con este harina Y le añadís el colorante en verde Y si queréis le podéis añadir un, Una esencia Bien, ya tenemos seca la la base Quitamos la, la plastilina Bueno Aquí me voy a soltar el paso de quitarla De dentro de la copa de champán Pero se os resbala prácticamente O sea no, no tenéis mucha dificultad De quitarla de la De lo que es el molde Le hacemos un nudito a la mecha Para poder colgarla lo sujetamos al gancho y ahora vamos a utilizar tres colores va a ser el blanco, el verde oscuro y el verde claro bien empezamos eh, sumergiéndolo en el verde más claro El más parecido al que era él Y lo dejamos unos seg más segunditos de lo normal Para que vaya cogiendo calor Así varias veces Cambiamos de color al verde, Lo sumergimos en agua y ahora le quitamos el exceso de agua con la mano, son unas gotas, así para controlar la temperatura que adquiere, volvemos al verde claro y ahora esto es de pues, varias capas, empezamos con el verde claro, verde oscuro, y después pasaremos al blanco. El blanco va a llevar un poquito más de capas. Eh, no os digo un número de, de veces que, las, que la debéis sumergir Simplemente vais a notar que el color que vais a querer Si queréis que sea más, más blanco, más, eh, más fuerte el blanco, pues más veces sumergirlo eh, Esto de sumergirlo en agua de vez en cuando es para controlar un poco la temperatura Ahora sí, eh, vamos a, a sumergirlo en el color verde, eh, dos tercios de la, de la vela más o menos, y en color oscuro para resaltar el color verde claro, ya sabéis, verde claro, dos tercios más o menos de la vela, y ahora el verde oscuro. Y volvéis a repetir hasta que, que os guste el color que os ha quedado ahora sí ya me, me gusta así pues le voy a empezar con un tercio la vela la vamos a poner de verde oscuro y vamos a sumergirla varias veces en el verde oscuro para que vaya cogiendo ese color En este momento, eh, debéis ir controlando el tiempo, no podéis dejar eh, pasar mucho tiempo. O sea, si os ponéis con la vela, tenéis que estar con la vela, no hacer varias cosas a la vez. Cuando son velas que son para tallar, eh, recordar el tiempo es muy importante. Bien, ya, hemos, ya tenemos el color que queríamos, le cortamos las rebabas que nos ha quedado en la base de la vela y la apoyamos en la mesa para que nos quede derechita. Ahora lo volvemos a colgar y con uno de los cortadores vamos a ir eh, empezando hacer pequeñas muescas hacia arriba ya veis cómo es la muesca y simplemente es esto ir haciéndole pequeños cortes hacia arriba para hacerle las, las ramitas. Eh, no sigo ningún patrón a la hora de cortar, simplemente voy dándole vueltas a la vela y donde veo que le hace falta, le hago un corte. Eh, también podéis hacer estos árboles pues, de otros colores, por ejemplo en azul, en, en marrón, el color que queráis. Toda blanca, también quedaría bien. Ya sabes, si te está gustando, suscríbete. Bueno, también les estoy dando forma a los cortes con los dedos hacia arriba, para que quede mejor. Ahora necesito apurar. Y voy a ir haciéndolo sin, sin darle la forma, después ya me pararé a darle la forma. Pero noto que la acera ya se está poniendo bastante dura. Y resistente a lo que es la, el cortador. Por eso os digo que es muy importante el tiempo. Ya estoy terminando con los cortes. También podéis utilizar otros cortadores o hacer uno en casa con una lata y un palo. Eh, posiblemente en un, posi un, po un, un próximo vídeo enseñe a hacer los cortadores para, para tallar velas. Ahora sí, ya que he terminado de cortar, le doy forma hacia arriba a los cortes que he hecho. Ya veis cómo queda con los cortes. Y ahora sí, vamos a utilizar la purpurina. Es un gel de purpurina de... que utilizan los niños en las manualidades. Y vamos a ir simplemente poniendo gotitas sobre las, las ramas del árbol. Y ahora simplemente, ir poniendo una gota en cada rama. Bueno, en el vídeo eh, no me da tiempo a hacer la estrella, pero con un, un cuchillo, eh, cortáis una forma de estrella en la laminita de cera amarilla, con el secador le aplicáis calor, tanto a la estrella como a la, a la parte superior del árbol Y la apretáis contra, contra el árbol y os quedará sujeta a la estrella Bien, ya está nuestro arbolito decorado. Y así quedaría. Bueno, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, darle un like. Eh, suscribiros. Y espero que volváis a verme en un próximo tutorial. Muchas gracias.